Estoy creando mi propio equipo de esports, AG3 Este tendrá competitivo, creación de contenido y utilidades blockchain Iskren, quien fue premiado como uno de los mejores emprendedores jóvenes de España Será quien lleve toda la parte de blockchain Por ejemplo, podréis conseguir recompensas solo viendo los partidos del equipo Algo así como serían los puntos de Twitch pero con valor real Lo que Twitch no te deja hacer, aquí sí que podremos Os daremos llaves digitales a cursos exclusivos Inclusivos del equipo, aprenderás sobre tu futuro presente y crearemos sistemas para que podáis apoyar al equipo. Además quiero que este proyecto sea para aprender juntos, para crecer juntos, para implicarnos juntos, para cagarla juntos y para tener éxitos juntos. Juntos. Nuestros primeros rosters van a ser en Valorant y van a ser masculino y femenino. Además, actuarán como una especie de academy. Por lo tanto, nos enfocaremos a que veáis el progreso de estos rosters para si vosotros sois jugadores que podáis ver cómo es crecer siendo unos noobs y aparte competiremos en juegos blockchain como puede ser Illuvium, ¿Dónde competiremos competiremos en el circuito tormenta y en ligas amateurs españolas, se va a retransmitir en youtube y va a haber casters por lo tanto si tú eres caster y ahora mismo estás buscando algún sitio donde empezar te recomiendo que me contactes yo os animo a que nos veáis en los partidos que juguemos porque seguro que aprenderéis muchísimo, estoy abierto a propuestas, ya sea de gente que quiera entrar diseñadores o incluso algún roster de algún juego que me proponga entrar, a ver si lo veo interesante así que os dejo por aquí, donde me podéis contactar, y nada, síguenos díselo a tu amigo, porque